al cielo, no me canso de contemplar las estrellas en su vuelo que me anuncia que volverá. Para de felicidad, Señor, ven ahora que yo te espero hoy. El reloj marca ya. tierra de vivir cansado estoy, te enseño Señor. las flores que se abren al amanecer, cuyos rayos la harán embellecer. Asimismo esperamos tu gloria, que en el cielo tú nos mostrará, Señor. tierra de vivir cansado estoy Señor, Señor vivir cansado estoy, ven Señor, ven Señor, ven Señor, ven Señor.